Oigan, eh, eh, un hombre que estaba a casi 20 puntos del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y mire, mi querido May, ya hay preocupación en las filas demócratas por el repute que ha tenido Donald Trump, que es un hombre que enfrenta a todo el mundo y un hombre que... Una cosa inexplicable, pero los blancos y los norteamericanos entienden que él, no obstante a toda su locura y al mal manejo en muchos temas que son clave, ellos se sienten bien con Donald Trump. El Incluso el desempleo había disminuido grandemente antes de llegar a la pandemia. Había un crecimiento económico en Estados Unidos. Y el hombre, el hombre, yo no sé, pero la vida se mide por resultados. Porque mira, en la disputa que tiene con China, ha empleado una estrategia que hay quienes no, no descartan, pero lo está haciendo para sacarle provecho electoral. Eh, eh, eh, agudizar las contradicciones con la República Popular China. Hasta tal punto que en el mar chino, y en esos mares cerca de China tiene flotilla eh, provocando, provocando que hay quienes creen que pudiera haber un enfrentamiento militar, pero todo eso es para sacarle capital electoral. No va a haber ningún enfrentamiento militar con la República Popular China. Lo que pasa es que los que creían que Donald Trump era un pendejo y un loco. ¿eh? Están quedando, no, no están quedando locos. Más, más locos son ellos porque este, este, este loco está demostrando que es un tigre doctor Peralta que un, tipo muy... un tipo que consiga toda esa riqueza no puede ser un estúpido Oye, ¿para ¿Para no puede ser un estúpido ese hombre no va a dar un paso para allá mira pues hoy pero tú sabes lo que sucedió en Estados Unidos algo nunca visto en la historia de ese país el sindicato de policía fue a la, de la ciudad de Nueva York, fue a la convención del Partido Republicano a darle apoyo a Donald Trump. Porque ¿qué resulta? Oigan lo que se ha dado, el actual alcalde de, de Nueva York, de Blasio, le ha dado una situación de, de espalda a los policías en el sentido de que eh, un policía fácilmente lo votan por cualquier atropello a cualquier ciudadano, que esto es bueno en un sentido, pero hay ciudadanos que dicen que la delincuencia está aumentando vertiginosamente en Nueva York por la forma como este alcalde está manejando de que si un policía quiere someter a, a orden y a la ley a un ciudadano que la viola, fácilmente votan en el policía y lo han votado. Entonces, oye lo que está sucediendo. Eh, en sitios que los dominicanos y que hacen mucha bulla, bebiendo ron y cosas, llaman la policía a los vecinos y los policías le dicen, no, no, no, no, no, vea, vayan a ver cómo ustedes pueden resolver. Y no quieren verse porque dicen que lo votan. Porque de Blasio lo ha votado. Y en un caso insólito, nunca visto, la policía está pidiendo la renuncia del alcalde, que es el jefe de ellos. ¿Tú te imaginas que el jefe de la policía de aquí diga, pida la renuncia de Luis Abinader? Eso, eso ha sucedido en Nueva York. Bueno, miren, aquí hay una noticia, porque no todo puede ser negativo, aquí hay una noticia buena que yo la considero excelentemente bien. La superintendencia de banco, la superintendencia de banco, ordenó a los diferentes bancos comerciales Escuchen esto, a los que tienen préstamo en diferentes bancos. Ustedes saben que muchas veces, gente que tiene préstamo, cuando la tasa de interés ha subido o por cualquier situación, sin consultar con el cliente, ese cliente está pagando, por ejemplo, por un préstamo de medio millón de pesos, vamos a suponerse ese cliente paga, qué sé yo, 15 mil pesos de intereses, pero los bancos sin consultar venían y le ponían 25 mil pesos. Ahora no. Ahora la superintendencia de banco emitió una resolución que ya estaba hace tiempo sometida, de que sin consultar al cliente usted no le puede agregar más interés a un préstamo. Y yo creo que es una medida excelentemente bien, sumamente buena que hay que apoyarla, que hay que apoyarla. Bueno, entonces, eh, debo decir también que el comentario que hice, fruto de esas mujeres de Villa González, que me llamaron y me pusieron mensajes para que hablara de la forma como la están maltratando en la empresa Caobá de Villa González, Quiero decirle que una gran cantidad de personas de diferentes empresas de la capital, de la Vega, me llamaron anoche en el día de hoy porque ellos dicen que nada más no es en esa empresa que le están cogiendo el dinero de la fase y el dinero de sus sueldos que en una gran cantidad de empresas un dinero que fue para que en medio de la pandemia, tanto la empresa fuera suave como el trabajador también. Y el gobierno, para suavizar mala cosa y evitar mayores sufrimientos, que incluso Luis Abinader lo extendió hasta diciembre. Entonces resulta que. Parece que todos los empresarios, dueños de empresas, se han puesto de acuerdo. Y muchos de ellos, según esta denuncia, que me hicieron diferentes tipos de trabajadores y empleados, parece que le están esquilmando y lo están sometiendo a situaciones sumamente difíciles. Y entonces fue violatorio, sumamente violatorio, a acuerdo y a programas que se han creado, esos programas se han creado para favorecer a esos infelices trabajadores. Entonces que las empresas se cojan ese dinero. Y aparte de eso, como me denunciaron varias de las mujeres de Villa González, aparte de eso, le cojan su sueldo. Mujeres que tienen, como dicen ellas, tres hijos. Que apenas tienen ese empleito y esa entradita. Y que también se la coja. Y que entonces haya personas que me llamaron de la capital, que vieron el programa. El programa de ayer lo vieron. Usted sabe que la, la página de Telenor sí. lo sube. Y entonces, eh, eso se ve en el mundo entero. Que debo decir, este programa está en la cumbre. En la cumbre. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes Más o más Tiempo Espera Señor Espérate Vamos a ver Que no se oye bien Buena. Tarde. ¿Cómo se siente? Bien, bien Un placer Bien Yo felicito Su programa Todo Y todo el tiempo Que Tengo Yo Que Mi equipo Voy a ver Mi equipo Al Play jugar. Y si hace Mucho error Me encanta Y me Ah, gracias, gracias, gracias. Ah, pues muchísimas gracias. Gracias a usted y siempre a su orden. Muchas gracias. Bueno, entonces, este, señores, y por fin nombraron. Andrés Burgos, como director general de la Corporación de Acueductos de Santiago, que hasta el propio director que estaba, le pidió al presidente Abinader que lo quitara de ahí. Finalmente hoy salió el decreto, aunque estaba hecho desde el 27 de agosto. Salió el decreto nombrándolo como, como director de Corazán, la corporación que tiene control del Acueducto de Santiago. Ya se resolvió ese asunto. Eh, bueno, miren, señores. Yo después... Voy a hablar de casos que se están dando aquí. Que por, le ponen los pelos de punta a cualquiera. Con estos funcionarios, estos políticos. Eh, nombrando. Bueno, a, a ahí me dieron... Pero yo lo... Eh, estoy investigando y estoy acumulando información. Porque aquí hay cosas que... Pero miren... Yo dije, doctor Peralta, con una información que me dio una persona que, diablo, es que se mete a su partido político, sufre decepciones, sufre frustraciones y sufre vaina por algo que me dijo un tipo, un, un tipo, amigo mío, oye bien, y no tiene por qué mentir, Amigo mío, uno que es funcionario de una cartera importante de aquí. Él es de la fuerza del pueblo. Y ese incumbente lo manda a buscar y él va y lo visita. Y entre otras cosas le plantea, ¿va, vamos a nombrarte a esta fulanita. Sí. Y ya una amiga de doctor Peralta me contaron que tuvo un pleito con, porque la pusieron una. Oye, aquí van a salir cosas. De la diablura que están haciendo muchos funcionarios. Porque se están matando por poner de grupo. Emma el PRM aquí en Macorís y en muchos pueblos está como en el peor momento de la lucha interna del PRD viejo aquel, que salió del poder por eso. Un grupito pone un grupo, otro grupito pone otro grupo. Formaron una comisión de cosas que las mandaron a esa facón. Pero tú sabes lo que es una cosa asquerosa, vergonzosa. Eh, eh, eh, yo, yo estoy acumulando todo eso y lo voy a decir. Pero Gallego, que es el secretario general, lo tienen ellos de Mojiganga. ¿Tú? Ga Gallego, el gobierno tiene hoy 18 días. Gallego, que es uno de los íconos de ese partido, lo tienen ellos ahí como nada, de Mojiganga. Entonces el hijo de Andrés Bandejo está nombrado ya. ¿Tú no sabías eso? ¿Y en qué cargo? Es para, para salir rico de ahí. En la fiduciaria del de banco de reserva ¿no? Y muchísimos PLDistas nombrados que, de, de, entra, y pelereístas de Miguel que entraron a última hora. Y el pobre gallego. ¡Qué mala suerte! Y oye, y, y, y, y, y, y un grupo, tu amiguito Luisito de Rosario de Pimentel, ese nombró la esposa, ese se nombró él. Va a nombrar... La esposa, según me dijo una persona de Fuente Segura. ¿o, su, o tú la con locura! ¿Andan investigando eso? Yo estoy acumulando todo eso porque, coño, pero ven acá. ¿Y cuánta? ¿La, la, la locura le están diciendo ya? Falta muchas cosas, pues ve.